esto para salvaguardar su industria agroalimentaria. Se prevé que para el año 2030 algunas de las mayores empresas cárnicas mundiales como Tyson Foods